hola amigos bienvenidos a zona de gravedad bueno y empezamos con el tercero de los ejes que puede seguir las fuerzas aerodinámicas que son las fuerzas laterales cuando nosotros vamos bajando con nuestro coche de inercia imaginemos a 80 km por hora en línea recta en muchas ocasiones ocurre que tenemos vientos cruzados un viento lateral imagínate que te entra un viento perfectamente desde la izquierda a 20 km por hora el viento aparente sobre tu vehículo es la suma vectorial de los 80 km por hora que te vienen de frente por el hecho de circular en línea recta más los 20 km por hora que te vienen con la izquierda este mismo efecto también se produce cuando nosotros tomamos una curva muy rápida eh, el hecho mismo de estar girando quiere decir que no vamos en línea recta que vamos, eh, nos va entrando aire en este caso desde la parte derecha con lo cual en muchísimas ocasiones el aire que nos entra no es perfectamente recto sino que nos entra cruzado no sé, más o menos 30 grados desde la, desde la línea completamente recta estos vientos cruzados tienen influencia en tres aspectos principales el primero, que ya vimos hace unos capítulos, es la resistencia aerodinámica. Si montas en bici, sabes que el viento más dañino, más molesto, no es el viento que viene completamente de frente. Curiosamente, es el viento que viene un poquito cruzado de frente, pero con un poquito ladeado. Dirás, ¿por qué? Tú, imagínate tu coche de inercia, si lo miras completamente de frente, tienes una anchura muy pequeñita, tienes, no sé, 40-50 centímetros de anchura de carenado. Sin embargo, en cuanto tú lo miras un poquito ladeado, claro, tu coche tiene 2 metros y medio de largo, si haces la foto un poquito ladeado, tu área frontal, tu área de referencia ya no es frontal, es un poquito ladeada. El área es muchísimo más grande y muchísima más eh, zona de tu coche en el cual le va a pegar el aire. Por eso, aunque no aprovechas el 100% del viento, por la por trigonometría, por la que viene un poquito ladeado, sin embargo, el área sobre la que influye es mucho mayor y además el coeficiente de penetración aerodinámica suele ser peor en, en, en estas visiones cruzadas. Por eso decíamos que es importante tenerlo en cuenta a la hora de diseñar nuestro vehículo, eh, el hecho de pensar que también nos van a entrar vientos cruzados, por eso intentábamos evitar las aristas en el carenado, por eso mm, veíamos que podía ser interesante el hecho de utilizar las ruedas eh, carenadas también en un prototipo alemán, digamos, de MANS, digamos, de ese estilo, pensando siempre en que nos van a entrar también vientos cruzados. Los vientos cruzados también pueden afectar a la carga aerodinámica. Eh, cuando el viento entra cruzado... Lógicamente, esa planta general que tú has diseñado de tu vehículo, ese flujo sobre los alerones que pueden tener tu vehículo, ya es distinto, no, no entra completamente recto. Al entrar de lado, se modifica la carga aerodinámica. Generalmente, además, a peor, generalmente se suele introducir más sustentación aerodinámica. Ocurren dos efectos muy habitualmente, que es el primero, las ruedas, como van apoyadas en el suelo, evidentemente, eh, actúan un poquito como enderezando el flujo de la parte inferior. Eh, y además, la parte superior del vehículo, que generalmente es muy redondeada y muy suave, se produce el efecto de que estamos un poco, para entenderlos, estropeando el flujo en la parte inferior, cuando la parte superior el flujo sigue siendo bueno. Con lo cual, generalmente se estropea un poquito, entre comillas, esta posible carga aerodinámica que pudiéramos lograr.